Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar acá, me encanta... <tose> No es mi no se que se besaba. De te hablar, de agroza, debe te, amá, y te Con urbano, con urbano, y más allá. Ciudadela, luego Ramos, Ciudadela, luego Ramos, y allá. Aedo, Morón, Aedo, Morón, Ibas y más allá. Y allá es ruta nacional. El fruto de ciudad Oh la la